Ok, aquí vamos ya de eh, camino al Antilope Canyon, vamos a ver qué tal el recorrido, recorridoso. <música> terminamos el recorrido por hoy ya, me estoy congelando ¿Sí? <risas> I know